Bueno, no hay mucho que decir, solo jugaré un juego que alguien creo de este meme quemadísimo, que se me ocurrió jugarlo, solo espero que no sea virus y no sea aburrido. Lo pueden descargar, claro antes miren este video por si es, que tiene algún virus xd. Ahora sí, empecemos con esta mierda. Según aquí dice que el juego es de la pasta de Mr. Increíble. WTF. Ah, ¿pero qué es esto que tengo que hacer? Pueden callar esa puta música, por favor. Oh, una llave, pero que será. Ah, pero como se calla esta cosa, me están sangrando los tímpanos. Ah, pero qué era esa cosa. Ah, me atrapo de nuevo. Ah, bueno, es Freddy Krueger. Hasta ahora no me he asustado, pero no me debo confiar, de seguro aparece un screamer. Y este pendejo no me deja de seguir y no hay salida. ¿Un screamer no? Lo sabía, y ni me asuste, esa cosa era Selene Delgado pero después de las drogas. Y bueno, este juego resultó ser un juego de mierda como me imaginaba. Como sea, adiós.